Muy buenas chicos y chicas y mirad quién tenemos aquí a nuestra anfitriona de lujo, Mónica. Te he pillado tío, otra vez, otra vez sin darle like al vídeo, sin comentar, sin compartir. o qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas? Pues que estoy muy emocionada de que muy me habéis venido a ver. Mónica tiene fobia total a las cámaras, pero bueno. No se me no... da bien, no se me Pe da bien. No se no le da, da bien, ella, dice, pero luego sale y se sale perfecto y luego está Ana también que hola, nos, ha, nos ha ayudado y hemos hecho una super una super mystery box que se la vamos a dar a ella porque también nos va a ayudar pues con los donativos y demás así que muchas gracias por todo y nada más esto lo colgaremos ¿eh? pues no sé no sé cuándo lo vamos a colgar pero bueno ya sabéis que es importante que todos ayudéis colaboréis deis like comentar compartir etcétera etcétera etcétera etc. ya sabéis cómo va el rollo pero que gracias a personas como ella todo es mucho más fácil porque al final somos guerreros y aquí los guerreros siempre vamos de la mano Vale, un abrazo y Ana también Adiós Adiós ¡Vaya, bye, bye! Bye!